Bien, para el día de hoy yo quiero compartir, quiero que ahí me ayude Sócrates y tú Carolina, con lo que ha sido este año en la solicitud de las reivindicaciones del pueblo de San Francisco de Macorís y cuáles de ellas se han podido conquistar. Tuvimos un año... Eh, donde se significaron algunas eh, actividades eh, sociales de reivindicaciones, pidiendo reivindicaciones, donde estaban presentes los grupos populares, estaban presentes la unión de junta de vecinos, estaban presentes también algunos miembros de la sociedad y el comercio. Y se paralizó todas las actividades comerciales y actividades cotidianas en San Francisco de Macorís en varias ocasiones solicitando reivindicaciones específicas. Entre ellas, hago un paréntesis para sí. sa saludar a nuestro conductor, maestro, amado José Rosa. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos eh, días, muy rápido. Claro, por <risa> <¿Sos a> favor. <risa> buenos días, buenos días, Sócrates. Buenos días. ¿Y? ¿Todo bien? bien. Lo veo sí. muy rozagante hoy. Sí, Estoy bien. mejor. Sí, me siento qué bueno, me alegro. Se te bien. siente mejor. Incluso. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> continúa. Sí, amado, estaba poniendo dentro del, del primer tema <risa> las reivindicaciones sociales que ha pedido la Sociedad de San Francisco de Macorís durante todo este año y haciendo un análisis de lo poco que se ha podido lograr. En varias ocasiones fue paralizado San Francisco de Macorís, eh, paralizado el comercio, paralizado todas las actividades, y pidiendo reivindicaciones que vienen siendo arrastradas hace tiempo. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, y ya finalizamos el año, y todavía San Francisco de Macorís no tiene casa de la cultura. Lo que tenemos al final del año es que cierran eh, el poco espacio que había sí. para dar educación de cultura y a la fecha, al momento, no tenemos un lugar que donde se estén impartiendo eh, clases, de música, de arte, de teatro, de todo lo que tiene que ver con cultura. También se, se pidió con mucha vehemencia eh, la construcción del hospital regional, obra que fue iniciada y lamentablemente en este periodo, en este momento que estamos viviendo, está también paralizada. Y otra obra bien solicitada fue el Puente de Ugamba, el puente de Ugamba que está sobre el río Jaya que comunica la, el, el populoso barrio de Ugamba con la ribera y esa área ahí de San Francisco de Macorís. Ustedes recordarán que a raíz de la tormenta María, toda esta zona aquí vulnerable fue sacudida fuertemente y las viviendas del entorno también fueron inundadas y este puente de Ugamba que es un puentecito peatonal eh, motorizado también, eh, sufrió grandes eh, daños en el aproche, en, en las columnas de sostenimiento y esta comunidad siempre ha estado solicitando este puente. El mismo presidente Danilo Medina en su visita prometió construirlo eh, rápidamente, así lo hizo el que hoy, hoy es candidato a la presidencia, que eso lo construía en dos meses. Y así también lo hizo Pagán de la soy que visitó el lugar y dijo que iban a construir el puente de Ugamba inmediatamente. Por ser un puente pequeño, eh, no requería mucha inversión. y el, Hasta ¿El presidente, me parece? Sí, el presidente también lo prometió, eso dije al principio. Okay. Y el, la gobernación en ese momento que estaba Juanito Antigua, la Antigua, Ahí está el puentecito de Ugamba. Ahí está bonito, ahí está remozado, parece. Se vieja esa foto, Sí. sí. Eh, también dijo que ya se iba a construir pronto ese puente. Y hace unos meses atrás vinieron a hacer un estudio de suelo para eso. Lo cierto es que llegado ya al final de este año, tenemos esa obra que no se cumplió dentro de las demandas de la sociedad de San Francisco de Macorís. Lo mismo que el puente de Valle que une con la comunidad de Atillo, tampoco se, se construyó. En fin, y haciendo ese recuento de las principales reivindicaciones solicitadas por la sociedad de San Francisco de Macorís durante todos estos años, parece ser que se lo están haciendo de maldad. Parece ser que se lo están haciendo de maldad. Mira, por remesa San Francisco de Macorís recibe cerca de 400 millones de dólares ya, lo que es la provincia de Duarte. Y la región interviene eh, en cerca del 10% del producto interno bruto Si nosotros llevamos eso a lo que es la presión fiscal y la recaudación de impuestos que esto implica para el gobierno central, Estaríamos hablando cerca de 40 mil millones de dólares que paga la región de impuestos. Sin embargo, la inversión en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, ha sido una inversión pírrica del gobierno central, Mira, pírrica, tú, en los gobiernos de, de, del PLD, en el gobierno de Danilo Medina, en sí. el gobierno de Leonel, lo mismo. Tú dices que tal vez parecería que fuera de maldad. Me parece que no sea eh, de maldad, sino es una característica de los gobiernos que hemos tenido en los, eh, los últimos años del incumplimiento de las promesas que hacen, de burlarse de manera eh, descarada de la gente, porque vemos que ellos vienen aquí a los pueblos cuando se hacen manifestaciones y dicen, sí, vamos a cumplir con el puente de Ugamba, vamos a hacer eh, la, la circunvalación, el hospital materno está parado, nadie sabe por qué no hay un informe oficial de qué es lo que está sucediendo, estamos hablando de esa, de la... Dos últimas obras de mayor magnitud. La Casa de la Cultura. Sí, y para sumar lo que viene y sucede a final de año con el tema del arte en San Francisco de Macorís. O sea, no es un asunto de que, te lo voy a hacer de que de maldad, no. Es que la incompetencia de los gobiernos queda ahí demostrada una vez más. Si pasáramos balance a, a las obras o a los proyectos que San Francisco de Macorís ha logrado en términos de, del gobierno central... Podría ser que los amigos televidentes, ustedes acá no digan, mira, desde el gobierno central, eh, San Francisco de Macorís se, se benefició de esto y esto. Y eso las dos más grandes obras están paradas, están paradas. Y amigos. eso, Carolina, en el presupuesto nacional, una obra varias veces puesta y no ejecutada. Es sí, decir, que sí. no se cumple la ley eh, en la ley de presupuesto, de ley de gastos, egresos sí. y gastos. ¿Dónde, ¿Para dónde se fue ese ingresos, dinero de estas obras? Bueno, esa es una pregunta eterna que siempre nos la estamos haciendo. Y otra cosa es que lo que está incluido en el presupuesto nacional para lo que es la provincia de Duarte también son cantidades pírricas y encima de eso no se cumple. 1.400 millones de pesos, 1.600 millones de pesos, este no pasa de 1.600 millones de pesos tampoco, están contempladas las mismas obras que han estado contempladas todos los años. Lo que se espera es que también vuelva y se incumple. Hay una disparidad, una falta de inclusión de todas las provincias en lo que es eh, eh, la inversión de, estatal. ¿Por qué? Porque más del 70% de la inversión se hace en Santo Domingo, el Distrito Nacional y el otro 15 es para repartir en, en el país entero. Pero siendo esta una de las regiones de la que más aporta al Producto Interno Bruto, la, de la que más importa eh, aporta en, en asuntos de, de impuestos al gobierno central, también debe de ser reivindicada con obras especiales, con obras bien planificadas para continuar con el desarrollo. Aquí el empresariado tiene que rascarse con las uñas. Aquí la sociedad misma tiene que ir haciéndose camino al andar porque en la mayoría de los casos no tiene la mano amiga de la planificación del Estado para desarrollar segmentos eh, especiales que son de soporte, que son de apoyo a, a, a, a, al desarrollo general ¿Y tú estás de la hablando, región. Eh, de las inversiones que se supone que el gobierno debió de cumplir o sencillamente de hacerla, sí. eh, hacérsela a los pueblos, en este caso el nuestro. Pero hay que hablar de las industrias, de los grandes comercios. Si sí. citamos eh, a San Francisco de Macorís eh, o buscamos ver qué grandes empresas... Han llegado aquí en los últimos años. Sí, sí. No, no mira, todo ha tenido se ha que ser todo que ser de, de, de, de la iniciativa local. Es una tendencia que, que se está querido. dando de los pequeños comercios, de la sí. informalidad, del emprendimiento. Tú tienes aquí grandes empresarios y todo es iniciativa local. Sí. Otra de las grandes obras, Carolina, que ha estado olvidada es la carretera que comunica con Río San Juan. También. Una obra que ya tiene una inversión realizada. Que ya tiene la mayoría de la inversión eh, hecha, porque hablar de tener todo lo que es el trecho marcado, est estable, sí, sí. el suelo listo para muchas veces eh, ya asfaltar los cortes necesarios. Todo eso implica. El material. El material. Se, le, se le echó una enorme sí, cantidad de sí. material y se afirmó ese material. Sí, y sin embargo, esa obra está ahí paralizada. Todo eso implica falta de planificación producto de un chisme del familiar, gobierno. Que Es lo más grave sí, del sí, todo. Sí, sí. Producto de un chisme. De chisme. Familiar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, parece ser que el gobierno en su planificación no nos tiene presente. Y los legisladores locales, los eh, diputados, los senadores, no han tenido la fuerza necesaria para imponerse en los diferentes hemiciclos para eh, solicitar con, con fuerza, con firmeza, con firmeza y lograr eh, conseguir que se incluya en el presupuesto nacional y se ejecute. Mientras tanto, estamos pasando todo un año y llegando al final del año sin las obras principales, de desarrollo de la región del Nordeste y especialmente San Francisco de Macorís. Y es lamentable. Bueno, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Aprovechamos para saludar la integración de Francis Rodríguez Sánchez.